Eh, buenas tardes a todos. Eh, perdón por el pequeño retraso. Eh, nada, bienvenidos a una nueva charla eh, que organizamos desde Atención al alumno en lo que llamamos las Live Business Talks. Eh, hoy día de la mujer, bueno, pues tenemos la suerte de, de tener a una mujer brillante, Camila Chacón, que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Ya es experta en marketing y comunicación. Y hoy, a hablar, hoy viene a hablarnos del Gen Z, ¿no? Eh, cómo la nueva generación cambiará, cambiará la manera de, de hacer marketing. Así que, bueno, pues, pues nada, darle la bienvenida y os dejo con ella que vamos a aprender todos mucho. Familia, el audio no se te escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno, perfecto. Eh, no sé si me escucharon, pero bueno, otra vez buenas tardes a todos. Encantadísimo de estar con ustedes hoy. Eh, tengo la fortuna, el placer total de, de, de tener eh, el apoyo de una escuela de negocios tan prestigiosa y, y tan eh, fortalecedora de sus alumnos como lo que es UDE, que está siempre, digamos, que a la vanguardia y, y con las tendencias últimas del marketing para que los alumnos salgan pues, eh, de la mejor escuela. Quiero saber cuántos estamos conectados, Miriam, si es posible. Ahora mismo 56. Súper, perfecto. Entonces vemos, veo que estamos desde Colombia, perfecto, me encanta. Yo soy de Colombia, desde Costa Rica, desde El Salvador, desde República Dominicana, Barcelona. Eh, Súper. Súper, perfecto. Bueno, antes de empezar, quiero que me digan, que me escriban quiénes de los que están aquí eh, son de la generación Z. Pongan yo, yo, yo, yo, yo. O si no hay nadie, pues no, no. Luisa, generación Z. Súper. Bienvenida. Desde Ecuador. Jacqueline también es de la generación Z. Bueno, eh... Dice Amina que es desde el medio. Les cuento primero que es la generación Z. Eh, antes que nada, quiero pues darles las gracias por estar aquí. Decirles que si tienen alguna pregunta, voy a ir en algún momento leyendo el chat o me ayuda Miriam eh, para, para ir resolviendo preguntas. Eh, o si no, las dejan para el final, realmente como quieran. Vamos a hablar hoy de algo muy interesante y, y para mí es un tema que más allá de un tema de estudio, es un tema um, personal, ¿no? De conciencia. Y es que vamos a hacer los marqueteros para la generación Z. ¿Qué es la generación Z? La generación Z son todos los nacidos desde 1997 hasta, mil, hasta 2015. Eso quiere decir que son todas las personas que a hoy tienen entre los 6 y los 24 años. O sea que ya pueden saber si son generación Z o no. Todos los que tenemos más de 24 años, no vamos a decir cuántos tenemos, somos los millennials. Así que quedamos totalmente por fuera de esto, que somos como un pequeño intento de la generación Z. Mm. Pero la generación Z tiene algo muy importante y es la generación que nació y creció con todas las redes sociales, que cuando nace la generación Z aparece el iPhone, que cuando nace la generación Z ya existe Facebook ya había existido MySpace. Eh, ya existía, bueno, en ese momento no existía Instagram, pero nace en medio de una revolución ya eh, informática, ¿no? Vamos a empezar un momentico eh, viendo un video de un... Por favor, que si en algún momento, por alguna razón, me está parando el audio, entonces si en algún momento dejo de hablar y empiezo a hablar como sin audio, pues me dicen, porfa. Eh, esta generación, pues es una generación totalmente diferente. Y voy a empezar por lo negativo, ¿no? Eh, voy a empezar por una frase de Aldous Huxley que dice: There will be in the next generation or so a pharmacological method of making people love their servitude and producing dictatorship without tears, so that people will in fact have their liberties taken away from them but will rather enjoy it. Él decía: eh, Esto fue hace más de cinco décadas, decía: Va a llegar un momento en que llegará una generación. No se sabe cómo ni con qué método eh, farmacológico ni con qué tipo de magia, ¿no? Que va a ser una población, digamos que sumisa a la tecnología, a un tipo de, de dicta, sí, a un tipo de dictaduría, por decirlo así, donde sus libertades se les van a quitar, donde no van a tener la libertad de elegir qué quieren consumir, qué quieren ver, sino todo se les va a dar, pero lo van a. A disfrutar, ¿no? Entonces es, llega la primera generación donde sus libertades están casi que totalmente condicionadas por las redes sociales y lo disfrutan, ¿no? Entonces digamos que, que este es un punto muy importante que lo tengamos claro y es que esta generación es como ninguna otra, porque es una, gener, es una generación que está totalmente mediatizada, está totalmente sensibilizada con, con los cambios del planeta, con la diferencia, con la inclusión, con la comunidad LGBTI, con la diversidad, con la contaminación, ¿no? Es, es una generación que nació en un momento muy importante. Eh, es una generación anónima, es una generación que está sentada detrás del móvil todo el tiempo y es algo muy importante, no como espectadora, sino también como productora de contenido. Mm, en el 2020, todos los datos que les voy a dar son de España, si quieren luego me escriben a mi correo lo que sea, si quieren alguna fuente de, de los datos que voy a dar. En el 2020, España registró el mayor número de suicidios desde que tienen datos en la historia, es decir, desde los últimos 8 o 9 años que el Instituto Nacional de Estadística los registra. En 2020 hubo 3.941 suicidios, especialmente de los jóvenes entre los 15 y los 29 años. El 43% de la generación Z, repito, entre los 6 y los 24 años en España, declara que ha sufrido, que sufre... Eh, que ha, que ha sufrido que sufre depresión y el 25% de toda la población española, llámese niño, joven, adulto mayor, adulto eh, en mediana edad, dice que ha sufrido o sufrirá, eh, se predice, algún tipo de enfermedad mental. Pero el 25, estamos hablando que en la generación Z, que son los niños, pues, pues hasta los 24 años, ya no son tan niños, está deprimida. Eh, la depresión... Y el suicidio en este momento es la primera causa de muerte en los jóvenes de España. Y si cogemos a todos los jóvenes, incluyendo centennials y millennials, se dice que al menos un 15% del total de la población española ha pensado en algún momento en suicidarse. Obviamente esto incrementó en unos números con el COVID, pero no se debe al COVID. O sea, digamos que el número ha estado presente desde mucho antes de la pandemia. ¿Y por qué? Lo que les estaba mostrando, ¿no? Nace el iPhone, si recuerdan antes del iPhone, los smartphones no existían, simplemente no existían, este tema de las aplicaciones no existía, lo más cercano a una aplicación era coger el móvil e irse a, a los mensajes en el Nokia, ¿no? O irse como al, a la tienda de juegos de Motorola, ¿no? Que era un tema ahí como muy eh, rústico. Y esta generación nace... Y le dice el papá, ¿sabe qué? Mire, para que no haga ruido en el avión, mira el iPad, mira la tablet, mira, ponte Netflix, Netflix, ¿no? Entonces empieza lo que le llamamos no la televisión lineal, ¿no? Sino la televisión on demand, que es on demand, pues que es a mi demanda, cuando yo la quiera, donde yo lo quiera y como yo lo quiera, ¿no? Si lo quiero en el móvil, lo quiero en el baño, o lo quiero en el móvil en la playa, o lo quiero en el televisor, en el cuarto de la casa de mis abuelos, lo puedo hacer, ¿no? Y empezamos a hablar de que todo el tiempo tenemos un aspiracional que conseguir y es vernos bien en redes sociales, porque ahora ya no somos unos individuos como antes, antes en MySpace, por ejemplo, y en Facebook, si se acuerdan, pues éramos personas, ¿no? Como que publicábamos, nadie se preocupaba por salir, pues a, sí, uno salía bien en la foto de Facebook, pero, pero pues tú publicabas el contenido que querías y, y no le dabas tanta importancia. Ahora en redes sociales tienes que tener una marca, porque tú eres tu marca, ¿no? Y hay algo muy importante... Y que nunca se les olvide. Dicen que la diferencia, entre más diferencia haya entre la imagen que tú proyectas en tus redes sociales con la imagen que realmente eres, más probabilidades tienes de tener un problema mental. Entonces, más, como, más que como profesionales, piénsenlo como, como seres humanos. ¿Cuál es la imagen que están proyectando ustedes? Y si es una imagen real. O si es que les toca posar para que no se vean tan altos, tan chiquitos, tan gorditos, tan bajitos, tan flaquitos. O sea, ¿cuál es la imagen? Y entre más me, me, me esfuerce yo por dar una imagen que no es y por salir más, más diferente de lo que soy, más probabilidad tengo de sufrir de depresión y de una gran depresión, como lo están viendo, o sea, de un problema de salud mental grave, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con los millennials? Los millennials veníamos pues, de MySpace, que tuvo en algún momento eh, 120 millones de usuarios, arrasó con Facebook, arrasó con Google, lo compró un multimillonario, eh, no supo manejarla y se acabó, o sea MySpace nunca se cerró por mala, sino se cerró por mal manejo, mm, y bueno, y en Facebook y, y, y digamos que en Google Plus y esto venían haciendo mini redes sociales, pero nada tan fuerte eh, como lo que venía. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las redes sociales? Empezaron a decodificar a los humanos, empezaron a entender... ¿Qué era lo que queríamos realmente con nuestras vidas? No queríamos un trabajo estable, no queríamos comprar una casa, lo que queríamos era tener amigos, tener viajes, tener coches, tener novio, ¿no? Casarnos, tener el mejor vestido, ser la más delgada, ¿no? Ser la, en fin, eh, tener el cabello más bonito, las uñas más largas. Y como les dimos toda la información, esta información para ellos se convirtió en el insumo principal de lo que le llaman las eh, learning machines, ¿no? Es una máquina que todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo está aprendiendo de lo que te gusta. Hay estudios muy grandes en España eh, de marketing, donde, esto alguna vez se los he contado, ¿no? Pero en Sevilla alguna vez sacaron cuál era el color de Sevilla, entonces hicieron unos estudios de los pantones, los pantones son los colores eh, básicos, ¿no? Digamos, este azul de esta botella de agua tiene un pantone muy diferente a este azul de, de, de mi celular, de mi móvil, eso es un pantone, es un número, un, un número que tiene unos caracteres. Hicieron un estudio en redes sociales y dijeron ¿cuál es el color de Sevilla? Y dijeron vamos a coger todas las fotos que es de Sevilla y vamos a sacar como una media de cuál es el pantone y salió como un amarillo pollito, como decimos en Colombia, como un amarillo, eh, como marroncito. Porque la información está ahí, o sea, puedes sacar esta información de cuál es el color que más se publica entre las fotos y al decodificarnos Evidentemente empezaron a crearnos una adicción, especialmente en la generación Z. ¿Por qué una adicción? Porque en el cerebro tenemos dos tipos de atención. Tenemos una atención consciente y una atención inconsciente. Les doy un ejemplo. Si ustedes van caminando por la calle y están en el móvil, no sé, y alguien grita o eh, se prende una ambulancia, eh, la sirena de una ambulancia, un perro empieza a ladrar desesperado. Ustedes pueden estar súper concentrados, pero inmediatamente se, se, se activa la alerta del cerebro, ¿no? El, el cerebro siempre tiene ese sistema que es el más avanzado, que es el de alerta y huida. Pero la atención consciente es la atención que yo a voluntad le doy a algo. Entonces, no sé si les ha pasado que, eh, no sé, si piensan que se van a, no sé, que nunca van a conseguir trabajo, entonces empiezan a ver solo noticias de desempleados. Si piensan que eh, algún día que están embarazadas, pues solo ven a personas embarazadas. Si piensan que están gordas, entonces ven solo a personas delgadas. Y al contrario, ¿no? Esa es la atención consciente. La atención que yo le doy a algo y de repente por atención selectiva, como ya le enseñé, ¿no? Porque es una máquina del cerebro, que eso es lo que a mí me interesa, pues entonces es lo único que a mí me da un sistema de gratificación, es lo único que me compensa. Eh, como no sé si les pasa cuando comen algún alimento, ¿no? Digamos el dulce, entre más dulce empiezan a comer, pues ya no es, no es suficiente una cucharada de azúcar, no sino dos. Eh, es lo mismo, o sea, necesito más de eso, pero ya no necesito ni plátano, ni manzana, ni pollo, ni pavo. Necesito más de lo que, por atención consciente, le da importancia, y eso es lo que pasa con las redes sociales. O sea, no es un tema eh, superficial, es un tema realmente de comportamiento conductual, ¿no? que luego es muy difícil de cambiar. Y tenemos algo que es el el press button, ¿no? Y es que estas grandes compañías saben que nos encanta ver cómo los dos chulos, de los dos ticks, perdón, checks de WhatsApp quedan en azul, nos encanta, ¿no? Nos encanta tener esa, esa dopamina, ¿no? Que, que se produce en ese estímulo-respuesta, esa gratificación de ver que leyeron mi mensaje, o ver que subí una foto, ¡chin! Le, le dieron like. Porque si nadie quisiera un like en redes sociales, pues nadie subiría una foto, ¿no? Eh, para esa gracia, pues, no sé, comparte un Google Drive, ¿vale? Entonces, no, esto es una realidad que es una realidad que nos afecta a todos, especialmente a esta generación, mm, pero este es el press button, o sea, yo sé que el ratoncito, que es la generación Z, ¿no? Que muchos teóricos le llaman hasta el guinea Pig, ¿no? El, como el conejito de indias. Yo sé que si yo les doy este contenido, lo van a ver. Yo sé que si les sale un, una notificación Pucha, tienen que verla, ¿no? Yo sé que si les doy un voucher de 5 euros en... Uber o en eh, Gorilas o en lo que sea tienen que usarlo porque es que está ahí no es, es presiona el botón, abre la caja al ratón que yo salgo eh, y lo triste y lo que los estudios muestran es que hoy en día el logro real, el logro de graduarme el logro de eh, tener un trabajo el logro de, para los que sea casarse, casarme el logro real no es tan satisfactorio como el logro celebrado virtualmente. O sea, que realmente no es comprarme el apartamento o el piso de mis sueños, es que yo lo celebre con la gente que lo está viendo, y es que la gente, digamos, que me apruebe, yo como un animal social necesito sentirme parte de ese grupo, virtual, ¿no? que igual es falso, pero que me apruebe y diga, oye, bravo, te compraste el apartamento, que eso nos da hasta más gratificación que realmente comprar. Eh, un segundo... Ven estos videos. No. No se ven. No, Mira. No se, ve, no se ven. Se ve oh, sí. a ti la pantalla. Vale. A ver. Ahora sí. Sí. I've can ¿Y se escucha? A ver, dar play. Sí. Sí. Vale. Sí. Vale. likes. Where's my millions of likes? Entonces, claro, llegan unos que se llegan a percatar, como esta chica que dice: Perfecto, todo el tiempo estoy enfrente de la cámara. ¿Y dónde están mis millones? O sea, si tengo tantos millones de likes, ¿dónde están mis millones? ¿No? Que es una pregunta eh, igual muy, muy válida. Les muestro. Miriam, ahora este se ve, este video. No, tienes que volver a compartir, yo creo, pantalla. Vale. ¿Ya? Sí. Porque cada vez que vi a mí en el escenario, estaba como, ¡uh! Disgustante. Nadie te gusta, cada vez que te vean, el sangre se puso en sus ojos y se gritan. Es muy bíblico. Y luego yo estaba como, ¡Nos nadie piensa eso de ti, Tina! ¡Para pensar de esa manera! Entonces, si ¿sí ven, realmente todo es absolutamente falso. Todo es absolutamente falso. O sea, hasta, hasta cuando intentamos mostrar, o estos chicos intentan mostrar una realidad, todo lo hacen dentro de la superficialidad. Si una persona está triste no va a decir frente al espejo. No, es que, pues hoy pensé que todo el mundo quería verme a la cara y pues me veían horrible, ¿no? Uno no dice eso. Uno realmente está triste y uno se pone a llorar o se tira a la cama. No, pero esa no es una reacción normal. Eh, un segundo. I found that I would just go on because it because there. It was just let me just see people's lives. and literally like down, I'll out, check it out and then delete it again. So I need to have it not be a little free to not feel like, oh, I'm missing out on something. Entonces ahí viene el famoso missing out, ¿no? el, el, el fomo, el el fear of missing out. Todo el tiempo necesitamos tener el móvil a la mano. Porque si no, la sensación que todos sentimos, incluidos los centenias, es me estoy perdiendo de algo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, si nos vamos tres días de vacaciones y no tenemos el móvil, ¿qué pasó? Eh, me estoy perdiendo de algo. Y eso es lo que le pasa a esos chicos todo el tiempo eh, que sienten que está perdiendo de algo. Sin embargo, hay chicas como ella. The bar has continued to be raised for Gen Z. You can see the rise of perfectionism. Entonces, hay personas que dentro de la superficialidad, como lo que acabamos de ver, publican como, como dite que estás hermosa, tu cuerpo es el cuerpo perfecto, ¿no? Eh, esta chica dice, no todos podemos tener... Un, pues, un, una cintura tan delgada y un, un, una parte de atrás, un trasero, no, pues tan grande. Pero, pero sigue siendo igual falso, ¿no? porque la que publica que, que amate, que, tienes, que no tienes que tener el cuerpo perfecto, igual, pues medianamente lo tiene. Entonces, de alguna manera u otra, eh, esto, es una, esto es una invitación para todos, para ver realmente cuál es la vida real. Seguimos con un segundo. ¿Cuál es el sistema de, de, de, de compensación que les estaba diciendo? O sea, digamos, todas estas máquinas están hechas perfectamente para, para que nos tengan en la, en la expectativa. Y hay algo que nos hacen en los casinos, que ahora lo podemos hacer desde nuestros bolsillos, sacando el móvil, y es lo que le llaman la sensación de ganancia, lo que le llaman el near to, cerca a, como cuando estamos en un casino, ponemos una pelotica para que gire, cae en el 23 y yo lo puse en el 20, yo siento que estuve muy cerca, ¿no? Entonces vuelvo a apostar, porque es que siento que es que estaba ahí, ¿no? Realmente estabas muy lejos, o sea, no ibas a ganar. Pero como sientes que siempre estás tan cerca de tener esa imagen que, que, que te va a dar más likes y te va a dar aprobación, sigues haciéndolo. Y lo que estás haciendo es que cada vez que generas más dopamina, le estás enseñando al cerebro que esa es la manera de generar dopamina, ¿no? Eh, lo que les decía esto es natural. O sea, siempre queremos tener una verificación social. En mis tiempos la verificación social era ser amable y guay con la gente de tu colegio para que jugaran contigo en la hora del descanso. Hoy en día la verificación guay pues es otra. Eh, perdón, ¿están viendo la presentación? No. Ay, qué mal. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Lo cerraste. ¿Ya? No, le diste a cerrar, yo creo, la pantalla. Último, vale. espérame, a ver. ¿Ahí? No. <risa> ¿No, en serio? Por eso es que somos millennials. Uno de la Z, ya. <risa> Mira, A prueba ver. otra vez. ¿Aquí? Sí, si no es lo de la lectura de pantalla. Te tiene que ¿Aquí? dejar. Sí, arriba. Edición. No sé por qué se sale. ¿Se sale? Vale, última vez. Ahora sí, pero no ¿Ahora? se ve. Ahora ¿no sí, ahí se ve, pero en pequeño. Vale, intentémoslo en grande. Acá, ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Y le repito, todos los seres humanos, tan humanos como los animales, es decir, o sea, todas las personas que actuamos por instinto, ¿no? que vienen desde los perritos que tenemos en la casa y los gaticos, cuando sabemos que algo, no por lógica, eh, ni porque le habíamos metido una parte racional, sino porque lo hemos probado, cuando sabemos que algo nos da placer, pues lo volvemos a hacer, ¿no? Como hay personas que les gusta mucho hacer ejercicio, porque saben que les da placer, pues lo vuelven a hacer. Pero no es como un análisis completo, como oye, hoy sentí mucho placer haciendo esto, quiero volver a hacerlo o no. Si, si hoy comí de más y me gustó comer el postre, pues qué rico me va a comer otro, ¿no? Eh, eh, pero cuando este comportamiento se vuelve repetitivo, repetitivo, repetitivo, pues ya es un comportamiento compulsivo, que es lo que caracteriza a la generación Z. Y cuando se, se, vuelve, se vuelve compulsivo, modifico absolutamente todo mi sistema de recompensas y es muy difícil volver atrás, ni con rehabilitación, ni con nada. O sea, mi sistema de recompensa fue ese, ¿no? Entonces toca tener mucho cuidado cómo estás enseñándole a tu cerebro. Se dice que el hábito se adquiere en 21 días. Estos niños llevan, pues, 20 o 15 o u 8 haciéndolo. ¿Cómo acabar con la adicción? Entonces, claro, cuando uno habla de... de de las adicciones de manera superficial es muy fácil hablar en teoría y decir, pues tú acabas la adicción, pues, pues no uses el celular, ¿no? Es fácil. Como cuando estás haciendo dieta, pues no comas, ¿no? O sea, haz ejercicio y ya, es, es facilísimo decirlo. Pero claro, ¿yo qué haría? ¿Yo qué hago? A mí me encanta el dulce, por ejemplo. No es que no me lo comas es que no lo voy a comprar, es que voy a sacar el azúcar de mi casa. Porque si no, si lo tengo disponible, como yo ya he re mi sistema de recompensas y ya sé qué es lo que me genera ese placer por instinto y lo necesito para generarme la dopamina, que es un tema natural y no lo encuentro en la cocina, ah, pues bueno, o sea me, me va a ocasionar un malestar, pero pues, pues me toca, ¿no? Claro, pasa lo mismo con los cigarrillos. Si yo no quiero fumar, pues no compro cigarrillos. Pero si tengo la caja de cigarrillos todo el tiempo en mi bolsillo y digo, no voy a fumar, no voy a fumar, no, pues voy a terminar fumando porque es lo más natural lo más humano, ¿no? lo más animal por nuestra parte. Eh, pasa lo mismo con el móvil. Tú puedes sacar el azúcar de la casa, tú puedes no comprar dulces, puedes no comprar cigarrillos, pero el móvil no, no lo vas a quitar. Entonces lo más lógico sería decir, lo pongo en una caja fuerte por cinco horas, nadie va a hacer eso. Y hay algo muy interesante que sacó hace tres años Apple y fue el tema del, del Screen Time que te dice has pasado seis horas en redes sociales has pasado tres horas en tal perfectamente perfectamente ellos pudieron haber eh, creado eh, una API o algo dentro de la aplicación que dijera dejarme usar las redes sociales dos horas al día o activarme las de tal o de tal hora pero no les interesa eh, porque no les interesa Tomo aquí las palabras de, del director ejecutivo de Netflix. El año pasado lo entrevistaron y él decía, nosotros estamos conscientes. La pregunta fue, ¿cuál es su principal competidor? Y el señor dijo, el principal competidor de Netflix es el sueño de las personas y la capacidad individual de seleccionar lo que quieran. Es decir, Netflix no está compitiendo con la televisión, eso ya lo tienen ganado. Netflix no está compitiendo con los cines, es otro mercado. Para los cines quizás un competidor si es Netflix, para Netflix no. Netflix compite con el sueño y la voluntad de las personas, fin. Y lo dicen y lo tienen súper claro, pero pues como esto es un negocio y no es, no es una ONG, como decía una jefa que yo tuve, me decía Camila, esto es un negocio, esto no es una ONG, y yo, pero, pero, pero el bien de las personas me decía, esto es un negocio. Y eso funciona, ¿no? Ustedes creen que las personas que lanzan, no sé, un mal mañana dice, no, pero la salud de esa mujer que se va a morir por cáncer de pulmón y va a dejar una familia sola. No, no les importa, ¿no? Eh, Netflix hace lo mismo. Y el sueño es muy importante. Y tener el celular al lado, o el móvil al lado, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque como ya acostumbré al cuerpo a tener esta, como las personas que son adictas a la heroína, ¿no? Que necesito la heroína, ya, porque si no, ¿sí? Eso se, se me olvidó en este momento, eh, se llama síndrome de abstinencia, pero que, creo que le dicen como el mono, una cosa así en psicología, y es cuando necesito la droga y no la tengo ahí, entonces necesito, me levanto, 3 de la mañana, necesito coger mi celular porque es que siento que me estoy perdiendo de algo. Y hay un proceso muy importante que los invito a que todos lo miren eh, y lo investiguen. Mm, que se llama la mielinización. El proceso de mielinización, no crean que es polen, ni mucho menos, es una sustancia que se llama la mielina. Este proceso empieza desde que estamos en el segundo semestre, perdóname, en el segundo trimestre de gestación, es decir, cuando tenemos seis meses en el vientre de nuestra mamá, y está para el resto de la vida. ¿Qué es la mielinización? La mielinización se hace en las noches, necesita de 7 horas en adultos, 9 horas en los que son los centenial. Lo necesita, o sea, no es como que es que dormí 6 y media y luego dormí media, no. O sea, necesita seguido de 9 horas hasta los 24 años y a partir de los 24 años de 7 horas. Personas que tienen problemas de Alzheimer y demás necesitan más porque necesitan renovar las células. Y este es el momento en que nuestro cerebro se reconfigura. Entonces, ¿qué pasa? Para mielinizar Todas las neuronas, que es lo que permite que los mensajes se transmitan de manera correcta, rápida y eficiente entre dos neuronas cuando se hace la sinapsis, necesitan mielina. Si no tienen mielina, hagan de cuenta que eso es como hacerle un masaje a alguien sin aceite, o sea, es muy difícil y terminas dañando las neuronas. Hay un dicho que dice como, no sé, ven una rubia, ¿no? Aquí yo me pongo de rubia y dicen, ah, no, está, le faltan neuronas. Y no, no tiene nada que ver. O sea, el número de neuronas, no determina qué tan inteligente o no sea una persona. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que determina es qué tan buena sinapsis tienes. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es cómo pasa la información de una neurona a otra. ¿Y cómo haces que la pases? Parece ese aceitico, ¿no? Como la miel. Es la mielina. Hay una parte en la neurona que es la parte cónica, que son los axones. Es la parte de abajo de la neurona. Bueno, sí, la parte de abajo de la neurona. Cuando yo tengo dos neuronas, se tiene que pasar la información por algún lugar, ¿no? Eso es por los axones, los axones necesitan la mielina. Si yo no duermo, hago que la, miel, la mielina, pues me cubra parte de las neuronas y otras no. Eso es súper peligroso, eso es súper peligroso porque con el tiempo dejas de pasar los mensajes de manera correcta, rápida, y por eso vienen problemas como el síndrome de Down, problemas como la esclerosis lateral múltiple, problemas como el Alzheimer, como la demencia senil, en fin, por eso dicen que las mujeres embarazadas tienen que dormir súper bien porque es que están formando no solo su mielina, sino la de los bebés. ¿Qué pasa con los millennials? Los millennials hasta más o menos hasta los 17-18 años están en un proceso muy importante donde están eliminando materia gris y madurando la materia blanca. ¿Qué significa eso? Están eliminando lo que no se usó, ¿no? O sea, yo llevo 10 años donde no he usado un par de neuronas, donde no he usado un par de movimientos sinápticos que me convienen, pero pues como no los he usado, ¿no? Es como cuando dicen que, que antes teníamos... Eh, que, perdón, que en el futuro podemos tener menos dedos de los pies, porque no los estamos usando. Es lo mismo. Si tú acostumbras a tu cerebro no usar algo, antes de los 24 años simplemente se va a eliminar. Por eso es tan peligroso. Y si tienen hijos es súper peligroso que no duerman, pues porque los van a volver tontos desde chiquitos, tal cual. Eh, hay un tema muy importante que se hace cuando dormimos, y se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad en inglés se llama también neuroflexibility o neuroplasticity, ¿no? Es súper importante porque yo le estoy enseñando a mi cerebro a qué le doy atención y a qué no, ¿no? Y esto ocurre durante el sueño, y durante el sueño se forma algo que tenemos todos los seres humanos más o menos avanzado, y es la empatía, ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponernos en la posición del otro, entender al otro para tener buenos lazos sociales, buenos afectos sociales, relaciones sociales, porque me sé relacionar con el otro. Sé que si una persona está, no sé, en misa, pues yo no voy a llegar a gritarle, ¿no? Sé que si una persona está molesta, sé que está molesta porque le veo la cara de que está brava, ¿no? Eh, y esta habilidad se refuerza cuando estamos en el sueño. Pero si yo no he tenido ningún tipo de interacción física o si mis horas de virtualidad han excedido la presencialidad es un problema porque no va a tener los insumos en mi memoria suficientes para enseñarle a mi cuerpo, a mi cerebro a ser empático. ¿Por qué? Porque necesito ver las expresiones faciales de la gente, necesito ver el lenguaje no verbal, esto que nadie te enseña, ¿no? Esto que se entiende. Como cuando uno dice, ¿le gustó la presentación o no? No, es que yo lo vi como, como raro. Esto no, o sea, para nosotros es obvio, para ellos no, porque no, no lo tienen, ¿no? no tienen de dónde. Y hay otra cosa que se forma cuando estamos durmiendo y es el aprendizaje con H de aprender o sea, es decir, el aprendizaje positivo ¿qué significa eso? si yo tuve un problema ayer y ayer dormí súper mal hoy me voy a latigar por el problema voy a decir, no Camila, tú eres lo peor no tuviste que haber dicho esto eh, ¿por qué? vida eh, paupérrima ¿no? desgraciada vida no, pero si dormí bien este día voy a decir, bueno, ya pasó, ¿no? O sea, ya no ya no es tan terrible. Quizás tengo que aprender que no tengo que volver a decir las cosas de esta manera. Ese proceso se hace durante la mielinización en las horas de sueño. Por eso es tan importante que duerman y por eso cuando interrumpimos el sueño con redes sociales, le seguimos dando otra manera de gratificación al cerebro, lo seguimos acostumbrando a tener esto y no la presencialidad y vamos a tener personas a los 30, 35 años que no saben relacionarse en el mundo real porque no lo han aprendido y su cerebro no les va a dar más de lo que ellos les han dado. ¿no? Mm. Y hay una cosa que, que, que genera mucha ansiedad y es que yo no solo creo una marca en redes sociales, que soy yo, ¿no? la falsa yo, ¿no? la Camila que posa y la Camila que es súper bonita, ¿no? yo necesito alimentar esa marca todo el tiempo ¿no? porque es que si no van a decir que soy falsa o si no van a decir que es que porque no me tomaba fotos antes y ahora no? no Es, es un tema complicado. En, hay una cosa que se llama las neurohormonas, y era lo que les decía, cuando yo tengo contacto social, físico, mirándote cara a cara, entiendo lo que le llamamos el sub, subtexto. ¿Qué es el sub, subtexto? El subtexto de lo que hablábamos ahora. Son esas cosas que no necesitan palabras, ¿no? Como cuando uno salía con algún chico y decía, no es que yo creo que le gusto ¿y por qué no es que no sé? Creo que le gusto. Eso un centenio no lo puede leer porque la neurohormona no la ha desarrollado en su esplendor, porque no ha tenido suficiente contacto social. Cuando uno ve que le dan like en una foto, como les decía, uno genera inmediatamente mucha dopamina, mucha dopamina. La oxitocina no, la oxitocina se libera con contacto social. ¿Cómo? Con expresiones faciales. Si alguien te sonríe y tú le sonríes, oxitocina, ¿no? Eh, y la oxitocina es importantísima para para el funcionamiento correcto del cerebro y del, del comportamiento humano. De hecho, ustedes saben que una pastilla antidepresiva siempre dice desinhibidor de serotonina. O sea, lo que hace es que abre eso que se ha bloqueado por tristeza con serotonina. Entonces es muy importante el contacto social. Eh, y lo que les digo, la imagen de redes sociales siempre es una imagen glamurosa. Les voy a mostrar otro video muy rápido. Me dicen si, los ven, si lo ven o no. Just go on it because I'm in Pampana. I mean there's population increase in increase in one more. Y ves el video, Miriam, el que estaba poniendo ahorita? Sí, sí, sí. A ver. Ah, vale, vale. Super. I wanted it to just be unexpected, natural. So I have this idea in my head. I'd love to be with someone and our story be that we actually met in person. That's something I hold close to my heart. Mm -hmm. Entonces, no sé si leyeron que decía, eh, mira, me, me, ¿me puedes, perdón, confirmar si en la presentación otra vez? Sí. Vale, súper. Esta chica dice, me fui a una cita de Tinder y el chico me dijo, oye, estás, pues, es bonita, pero si bajaras más de peso serías mejor, ¿no? Mm, y esa chica igual, pues, estaba posando y se ve súper bonita y todo, pero, pero la realidad es que, es que esta chica puede estar destrozada, ¿no? Y que, que este hombre le pudo haber dañado el resto de sus días por haberle dicho gorda. Y eso es lo que pasa, digamos, que la imagen es, es lo más importante y lo número uno. Se dice que el 71% de las personas en el mundo, en el mundo, entre los 6 y los 24 años, los centenial, editan sus fotos antes de subirlas, ¿no? Porque ni siquiera están, digamos, que conscientes de, pues, del daño que le pueden hacer a otros. Eh, he visto varios videos en TikTok, aquí no se los traje, de mamás que dicen como necesito ayuda porque mi hija de 10 años, de 12 años, ha dicho que no va a volver a comer hasta que sea adelgazada ¿no? Y son niñas en anorexia pura, o sea, completa. Y ya los padres han entrado hasta TikTok de la desesperación para que así como tienen videos eh, que refuerzan esa imagen perfecta, también tengan videos que refuerce personas realmente normales. Y ahora tenemos un nuevo término. Veníamos del FOMO, que es el Fear of Missing Out. El, me pierdo algo, me pierdo algo que me estoy perdiendo. Al FOMO, Fear of Being Offline. Ah, ahorita vamos a la métrica, pero si no estoy mal, es un 63 o 66% de todos los centenares en el mundo que dicen que prefieren comer lo mismo por el resto de sus vidas que dejar de tener acceso a redes sociales. O sea, no les importa. Digamos que ya la necesidad básica no es comer, la necesidad básica es estar conectado, y o si no, realmente es un problema. Mm, vamos a ver un poco las, las cifras. Hay un estudio importante aquí, eh, un panel que se hizo con jóvenes en, en España, eh, de una agencia que se llama The waiver y es como el estudio más importante de la generación Z que se hizo el año pasado. Los jóvenes entre los 6 y los 24 años dicen que están satisfechos con sus vidas en un 70%, Casi en un 70% también dicen que es muy importante conseguir el trabajo de sus sueños, pero están preocupados por la carrera. O sea, dicen que, que les preocupa el tema de estudiar por el tema del dinero. Están increíblemente conscientes de, de exprimir cada euro, de maximizar cada euro, lo que no nos pasaba a los centenios, porque los centenios veníamos muy de papi mami no y pues toca estudiar, pues miremos a ver cómo se paga la carrera. Ellos están muy preocupados y por eso el 65% ahorra mensualmente. Hay algo muy... Eh, interesante que refleja la diferencia entre los millennial y los centennial, y es que el millennial tendía a ser rebelde, ¿no? a saltarse las reglas a, a, a hacer grafitis en la calle, a ser rebelde, estos no solo el 30% dice que, que las reglas están para saltárseles o sea no les interesa, no les interesa crear un conflicto, les interesa más bien estar muy trendy, a la vanguardia con el tema de la contaminación, de productos verdes, no eh, productos que cuidan el medio ambiente, les preocupa muchísimo, muchísimo, no ofender a nadie con sus publicaciones, que eso también es importante, y casi en el 60% les importa lo que la gente piense de ellos, les importa muchísimo. Y además casi un 60%, un 56%, dice que lo que muestran redes sociales sí es su realidad, y un 34% dice que prefiere hablar de sentimientos y emociones y de lo que está sintiendo en redes sociales que en la vida real, porque se siente más cómodo. Hablando ya más en temas marketingianos, digamos que de datos, ¿cuál es el gasto promedio de un millennial Las niñas gastan más o menos 36 euros a la semana, los niños entre el 49 y 50 euros a la semana, eso genera un promedio de 42 euros semanales. Y el 66% de los chicos investiga un producto antes de comprarlo. Dicen que es muy raro que un millennial llegue a una tienda a decir, ay, yo quiero ese abrigo. No, o sea, tú el abrigo ya lo viste en TikTok, en Instagram, en Snapchat, en todo lado. Lo has investigado, has visto qué celebrity lo tienen, cuáles de, cuál de tus amigos lo tienen, y ahí sí lo compras o sí no no. Y hay algo muy importante, la influencia número uno de los, los centennial. Que en el caso de los millennials era la televisión y los medios tradicionales, incluido el Internet. Ahora, el número uno son los amigos. O sea, el 88% de los Centennials dice que los amigos son su influenciador uno. O sea, que no importa lo que diga Kim Kardashian, que es que si mi amiga lo tiene, ella sabe más. Y en segundo lugar, con un 84% dicen que la familia es la segunda influencia. Un segundo... Algo pasó. Ya. Y hay algo súper importante. Entonces vamos aquí en la columna izquierda. No sé si cambió la diapositiva. Miriam, estamos viendo la que dice influencia. Miriam. Sí, dime. Ah, ¿estás viendo una diapositiva que dice influencia? Sí. Ah, súper. Entonces tenemos que los amigos son los principales influenciadores, o sea, el amigo dice yo hago, la familia el segundo, pero los profesores son el tercero. Y miren dónde está la televisión, o sea, está muy abajo, dónde está la música, está muy abajo, y las celebrities están peor. Es decir, venimos de una generación donde las celebrities eran lo más, y ahora los amigos y los valores de marca con los que yo me siento identificado son lo más. Y a los profesores, digamos que en temas de marketing no se les ha usado de ninguna manera, no se ha contado con ellos, y el profesor tiene una... Pues tiene un papel en la vida de compra y de recomendación de los, de los muchachos mucho más alta que la televisión, que la radio, que la música, que las celebridades y que las redes sociales. Eso es súper importante. ¿En qué gasta un millennial? Entonces decíamos que más o menos gasta 49, 46 euros a la semana, especialmente en bebidas, en comida, en ahorros, en cine, en ropa. Pero miren abajo. El gasto en aplicaciones, en música digital, en suscripciones, es muy bajito. O sea, realmente los, los suscriptores de las grandes plataformas de streaming, los que pagan, son los millennials, no los centenials. Los centenials lo que quieren es ahorrar y, y gastan muy poco y son muy cuidadosos. Los que realmente le dan el profit a estas plataformas son los millennials. El 57% de los centennials dice que no les importa recibir publicidad de un producto cuando les interesa. O sea, que no le importa pero también casi el 40% reconoce que tiene sistemas de bloqueo de publicidad, o sea, sistemas donde simplemente si no me interesas, mi teléfono te va a sacar, ¿no? Y el papel de la televisión se ha por debajeado mucho, o sea, la gente piensa que el Centennial no ve televisión y sí, el 86% de los Centennial ve televisión y al día. El 69% ve on demand, es decir, hay más centennials que ven televisión a los centennials que miran Netflix o HBO o Amazon Prime, lo que sea. Esta generación está caracterizada, ¿por qué? Porque ve televisión, pero le gusta para compartir el contenido con sus amigos, sin embargo, eso no le, no le influencia en el momento de la compra, influencia a sus amigos, como le dijimos, y porque tiene una una tendencia a irse con marcas que tengan los mismos valores que ellos. Las marcas preferidas en España son Nike, Samsung, Coca-Cola. Si ven ahí no está iPhone, por ejemplo, ¿no? Y Samsung era una marca que nosotros la percibíamos de más bajo coste, de menos estatus, y, y, y esta generación es mucho más alternativa, ¿no? Es una generación que respeta la diferencia, es una generación que le gusta estar donde la quiere. Y Nike, que es una marca muy urbana, ¿no? Muy, muy que te muestra como cómo se vive cool, en la calle con vestuario school es la ganadora por parte de los, de los centennials. Eh, entonces, la pregunta es: ¿qué hacen los centennials realmente en el móvil? No, Porque quiero preguntarles: ¿cuál es la red social que creen que los centennials usan más? Si me escriben por el chat. Instagram, TikTok, WhatsApp, TikTok o Reddit, WhatsApp, TikTok, Instagram, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, TikTok. Bueno, les cuento. Miriam, perdóname, otra vez se ve la presentación. Sí, sí, se ve. Yo pensaba antes de estudiar a los Centenial que la aplicación que más usaban era TikTok. Y no. La aplicación que más se usa, y con diferencia, un 95% de los centenares la usan es WhatsApp. La red social que más la usan, en un 80%, es Instagram. Y es muy interesante porque WhatsApp lo usan algunos, los que son un poco más mayores para comunicarse, pero los que son más menores, como de los 13, 14 años, ustedes hablan con ellos. Y ellos no hablan por WhatsApp, ellos hablan por mensaje directo en Instagram, ¿no? Instagram es la red social que más se usa. Luego de Instagram viene YouTube y luego de YouTube viene TikTok. Es decir que TikTok sí se usa, pero no tanto. O sea, realmente el mercado está en Instagram. Entonces, ¿qué hacen con el móvil? Primero, en un 95% chatean, en un 91% usan redes sociales, especialmente Instagram. Eh, y un 86% ven televisión desde el móvil. Hay algo que no se ha explotado y es muy importante y es el second screen. Si yo sé que tengo a un muchacho, joven, chico, como le quieran llamar, que tiene el móvil todo el tiempo acá y que igualmente está viendo televisión, ¿por qué no genera interacción desde marketing con ellos en su móvil con temas que están pasando en televisión? ¿no? Que es lo que hacían con nuestros papás en los concursos. Bueno, hasta en Eurovisión lo hacen. Y es que se vota, ¿no? Estás viendo tu Eurovisión te dice vota. no Estás haciendo una, una segunda pantalla. Eso es súper importante. Miren... ¿Cuántos juegan online? 46%. ¿Cuántos escuchan podcast? Un 28%. ¿Eh? ¿Cuántos mmm, escuchan la radio o juegan online? Menos de un 50%. A lo que hoy es que lo que pensábamos que ellos hacían realmente no lo hacen. O sea, yo imaginé que los, la generación Z eran gamers total, TikTok al 100. Y no, realmente están en WhatsApp, están en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y no son tampoco tan fanáticos de la música. El promedio en España de un centennial es de 460 seguidores por mes. Usa las redes sociales a diario y en promedio dos horas al día. Estamos hablando de redes sociales, ¿no? Dos horas al día, por eso sale más bajo, pero pues súmale todo lo que está haciendo. Y el 71% que les dije de los, de los uh, usuarios de la generación Z editan sus fotos. Especialmente lo que hacen es que aplican filtros, eliminan ojos rojos y realmente, pues, transforman su figura, ¿no? En línea. Pero la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Si ustedes miran el, el TikTok o el Instagram de Nike, ya no es la chica perfecta con la foto súper retocada, ¿no? Que está en el, en el uh, estadio, en el Camp Nou, o está en el, en el estadio de los Olímpicos, lo que sea, ¿no? Es gente es real, ¿no? Es una niña que, esta chica debe tener no sé cuánto, 13, 14 años, que está bailando. esta chica aquí que está en la sala de su mamá en Navidad, eh, con una abuelita, haciendo ejercicio, pues debe tener que 7, 8 años. Eh, usan personas de todas las razas, culturas. Es como, como el creep, ¿no? Como la pandilla. Es, es algo muy humano, ¿no? Muy real. Vamos a ver qué se ha hecho, digamos que en buenas prácticas en España. Entonces... Fonbela hizo algo muy interesante y lo hizo con los gamers, porque siempre se relaciona el gamer con una persona que come mal, ¿no? Mm, que está todo el tiempo comiendo hamburguesa, tirado como en el sofá con el perro caliente. Y ellos hicieron una campaña, eh, tanto en Instagram como en TikTok y en YouTube, que se llamaba No te quedes seca o seco. Y empezaron a darle, digamos que a todos los gamers, agua, ¿no? Y empezaron a hacer juegos online con códigos y la gente podía sacar el código del agua y podía jugar y fue muy exitoso. Luego vemos eh, Universal Pictures, eh, cuando nació la, sacó la película de, de Familia Adams. Mm, eso fue en el 2019 y tuvo 12 mil, 13 mil participantes que generaron 17 mil videos donde estaban bailando el baile de la Familia Adams en TikTok y en Instagram. Entonces ven cómo el cine que se pensaba que ya no era para los centenarios, sino para los viejos que vamos a cine, pues se está adoptando a esta nueva generación. Eh, también Reebok, Reebok que está contactando todo el tiempo, influencers que no son celebrities, sino son personas que tienen sus mismos valores, y eso es súper importante. O sea, no es, repito, Paris Hilton, no es, repito, eh, Kylie Jenner, sino es, es una chica que se parece a ti, que te está recomendando algo, porque tienes un estilo de vida parecido. O sea, ya no es el glamour total, sino es una vida con valores conscientes. Burger King también cuando lanzó eh, su nuevo helado, hizo una, una campaña en toda España, no con celebrities, sino con chicos de 15 14 años hablando de, del helado en redes sociales. Eh, bueno, y ya eso es todo. Entonces digamos que, que al principio de esta charla, en el título les había puesto Generación Z, ética, marketing, salud mental, porque estamos, hasta, hasta, digamos que ante un tema de, de salud pública, que sabemos que cualquier cosa que hagamos en marketing nos va a dar más ventas, sí, va a ser muy difícil por una generación que quiere maximizar cada euro, sí, que no te va a comprar tan fácil, también, pero pues que toca empezar a hacer algo para ellos, porque estas personas en 10 años van a tener 35 y van a ser los que van a comprar papel higiénico, van a comprar un seguro de hogar, van a comprar... Van a tener una cuenta de banco para comprar una casa, van a comprar un viaje. Entonces es que toca empezar a pensar en ellos sin dejar la ética de un lado. Y este es un reto para todos. Eso es todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Ani me pregunta si Facebook desaparece de la generación Z. Eh, Facebook se ha vuelto una plataforma de consulta, pero Facebook es la plataforma más usada eh, para las personas de la generación X, que le sigue a, la, a los, a los millennials. Mm, no por los millennials, por los millennials también es Instagram, luego viene Facebook y LinkedIn. Facebook no va a desaparecer, lo que dicen es que es una plataforma más de consulta que de publicación. ¿Que si les compartimos en la presentación? Claro que sí. Eh, y nada, si quieren me pueden seguir en Instagram arroba chaconcami, aquí se los dejo y a veces hay algunos videos de marketing lo que necesiten me, me dicen y bueno Jacqueline descubrió que es generación Z. muchas gracias a todos muchas gracias Camila a ti eh, muy interesante como siempre y bueno pues dar las gracias a todos los participantes, ahí me ha quedado una duda que creo que bueno, me la vas a responder rápido que es ese número de amigos, ese 88% de amigos que influyen ¿no? en los centennials, supongo que son amigos virtuales, porque amigos de carne y hueso se tienen muy pocos, ¿no? Claro, son, son, son amigos virtuales, pero también amigos, normalmente lo que ellos hacen es, si tú vas a un colegio, los niños están, conocen a sus amigos, pero están sentados en la misma mesa, hasta hablando entre ellos por, por, por redes sociales, o sea que las dos. Amigos virtuales y amigos también presenciales. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto de nuevo. Gracias a todos. Gracias. Chao.